¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos una vez más a este ciclo de soberanía y memoria. Bueno, vamos a contar un poco, ayer fue 16 de julio, fue el día de los intereses, el derecho y los intereses argentinos sobre el mar. Ayer, eh, dentro de todo lo que es Malvinas, fue un día un poco particular. Ayer la Cancillería dio un comunicado oficial. Eh, ...criticando y rechazando los ejercicios militares... ...que estuvieron haciendo los británicos en nuestras Islas Malvinas. Y hoy, 17 de julio, también es un día un poco particular. Es un efeméride donde tenemos varias fechas. Eh, tenemos varios nacimientos, varios eh, fallecimientos o pases a la inmortalidad. 17 de julio es el día en el que nació eh, Julio Argentino Roca, es el día en el que murió Carlos Peregrini, digamos dos figuras que son eh, importantes para entender qué fue lo que pasó a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Para... dentro de lo que nosotros encuadramos, de lo que es la memoria, eh, recordamos también el nacimiento del de padre Angelelli, quien fue asesinado por la última dictadura cívico-militar en agosto del 76. Y agregamos también, como dato de color, eh, que si mal no recuerdo, en el año 95, eh, un 17 de julio, fue el día que falleció Fangio. Por lo tanto, es el Día Nacional del Automovilismo Argentino. Bien, nosotros hace un par de semanas tuvimos una eh, charla cuyo título fue Belgrano por Belgrano, eh, donde hablamos con Manuel Belgrano, ni más ni menos. Eh, y continuando con esta saga relacionado con, con la historia de Malvinas, se, se nos ocurrió replicarlo con el título de Bernet por Bernet. Eh, ¿Y quién mejor que para hablar con Bernet que Clara Bernet? Así claro. que Clara, <ríe> Clara ¿cómo andás? Hola Juan, ¿cómo estás? Muy bien y hola a todos y a todas que seguro están por ahí, este, en esta nueva eh, normalidad, como, como le dicen. Sabemos que están ahí, no nos podemos tocar, pero bueno, ya, ya vendrán, vendrán otros tiempos. Así es, bueno, acá estamos todos en, en cuarentena, digamos, acá apostando a, a este ciclo para compartir charlas de, de Malvinas, o esta mateada, podríamos decir, ya que estamos los dos tomando mate. Eh, nosotros, digamos, para el museo, desde que se inauguró, eh, Bernet, y digo Bernet en un sentido amplio, ¿no? Eh, porque ahora vamos a desglosar un poco qué qué significa cuando hablamos de Bernet, no hablamos de un solo Bernet, obviamente el más conocido es Luis, pero hablamos de, de varios. Eh, digamos, es una figura central en lo que es el, el Museo Malvinas, en lo que es la historia de Malvinas, la historia de Soberanía, y por eso, no solamente en el recorrido y en el, y en el guión del museo, Bernet es un gran protagonista, sino también eh, en las redes, digamos. no Cuando arrancamos en esta situación de pandemia, donde hoy la comunicación del museo pasa en su totalidad eh, por las redes eh, y por estos medios de comunicación digitales, eh, no fue hace mucho que hicimos muchos posteos relacionados con la vida de bernet pero nos parecía que ameritaba, de alguna manera, hacer una transmisión dedicada y exclusiva, digamos, no con, con este tema. Así que te paso un poco la palabra, Clara, para que nos cuentes un poco y para empezar un poco, ¿no? ¿Quién fue Luis Bernet? ¿Cómo es que de alguna manera se relaciona la vida de, de Bernet o los Bernet, por llamarlo en un sentido, con la historia de, de Malvinas y de nuestra soberanía en el Atlántico Sur? Bien. A ver... Eh bueno, Bernet principalmente, fundamentalmente, fue el primer gobernador cívico y militar de las Islas Malvinas, y adyacentes al Cabo de Hornos, ¿no? Eh, ya ahí, no ponía que no eran solo las islitas, ¿no? Eh, fue la segunda comandancia de la provincia de Buenos Aires, o sea que debajo de Patagones, si querés hasta podríamos, de, podríamos ponerle a Bernet, era toda la comandancia Malvinas. Eh, sí, de hecho le... Le hemos comentado a la gente, digamos, en otras transmisiones, que para que se entienda un poco mejor, en esa época, Buenos Aires no terminaba en, en Carmen de Patagones, sino que Buenos Aires se extendía hacia el sur, según conforme las cédulas reales, hasta el sur, hasta el sur infinito, podríamos llegar a decir. Día, cada día uno tomara. Mira. Y eso incluía la administración de Malvinas, digamos. Así es. Y por otro lado es el abuelo del abuelo de mi padre, y ahí es donde se nos cruza eh, esta historia eh, personal con la historia colectiva. Eh, y con una historia colectiva que eh, tras el dolor de, eh, y esa, esa, esa, esa herida profunda eh, del arrebato de las islas, eh, Primero, de la destrucción de la, del pueblo de Malvinas, primero por, las, este, por los loberos norteamericanos, este, después por, bueno, definitivamente la, este, la toma de los, de, de, de los ingleses y el arrebato de las islas, eh, y después también, por, por supuesto, por la, este, por la guerra del 82, bueno, son esas, es una historia colectiva que nos atraviesa profundamente a los argentinos y a las argentinas, eh, como parte fundante, como eh, patria inconclusa, como, eh, bueno, ese dolor que en, nos llega, le llega a, a, al, desde los pibes de las barriadas este, más postergadas de nuestro país hasta las altas cumbres de la... Este, de, este, de la ONU y de los debates internacionales y la diplomacia eh, este, todos podemos sentir a Malvinas así que eh, Bernet eh, son esas cosas para mí, fundamentalmente por supuesto la colectiva más que la, más que la, eh, más que la personal Luis Bernet nació en, en Hamburgo eh, en 1791 la, los Bernet de Francia, de Avignon eh, escapados eh, por protestantes, por hugonotes, se radican en Hamburgo. A los 14 años, eh, Bernet viaja a Estados Unidos, a Filadelfia, a trabajar. Eh, Imagínate, 14 años, Filadelfia, 1805. ¡Guau! Claro. Te ¡Wow! sí. <risa> explota la cabeza, ¿no? Eh, el comer, me refiero, bueno, nada, un Estados Unidos, Filadelfia, Pujante, Comercio, comerciantes, los Bermet. Sí. Eh, ahí está ocho años, después de pasar unos este, viajes, durante ese tiempo, viajan, por supuesto, eh, comerciando, y, y, y esos, esos, esos viajes que los traen a, a Sudamérica, a Sudamérica, a esta... Este, a Brasil, a Buenos Aires, a Europa. Y finalmente en 1817 llega a Buenos Aires. En 1817 llega a Buenos Aires con la idea de dedicarse al comercio y de radicarse acá en Buenos Aires. En Filadelfia había estado dedicado además de algunas cuestiones a la química, que después le iba a dar algunos frutos y algunos, algunos saberes que le iban a... se radica. En 1819 mm. se enamora. Eh, de María Saez eh, una uruguaya de la banda oriental en ese momento eh, se casan, se casan en Buenos Aires en la iglesia de la Merced eh, y comienza también ahí eh, en esto de los Bernet y las Saez en este caso también María se mete fuerte en esta historia este, en esta historia colectiva y en la historia de Malvinas uh -huh. eh, tienen siete hijos en su vida a lo largo de su vida, eh, cuando le llegue la hora de embarcarse con la familia después del decreto de creación de la comandancia en 1829, eh, donde en su articulado, este, uno de los tres artículos del, del, del decreto de creación de la comandancia, es que efectivamente fijar la residencia del comandante en, la, en las islas. Bien, Bernet sube a la familia, María, María embarazada, de tres meses, eh, a los tres pequeñitos, Sofía que apenas caminaba, este, a Luis Emilio, a Luisa, tres niños, el piano, la vajilla, la losa, los candelabros, las, este, bueno, todo lo que en ese momento una, este, una casa, <ríe> eh, y se embarcan a... Este, en Malvinas Y ahí es donde María también entra fuerte en nuestra historia eh, Porque además de ser la compañera de Bernet Y acompañarla en semejante locura Y semejante locura Lleva un diario eh, Desde el ingreso, desde la llegada del 15 de julio A las islas eh, Hasta diciembre de ese año Lleva un diario De la cotidiana, De qué es lo que está viviendo eh, De qué es lo que pasaba En ese, En ese pueblo en ese incipiente pueblo de Malvinas. Así que bueno, eh, por supuesto las historias empiezan un poquito antes, y claro. la historia de Bernet, María, y las islas también, de 1829 y su arribo. Pero bueno, me adelanté un poco en esto de quién era Bernet. No, y, eh, está perfecto, o sea, para también comentarle un poco a la audiencia, que bueno, ya nos vienen siguiendo y ya estuvimos charlando un poco de esto, eh, la historia de Malvinas del siglo XIX es eh, muy interesante, digamos, porque... Siempre cuando hablamos de Malvinas, por lo general, eh, caemos en, en, en el 82, en el 2 de abril, y a veces es como que Malvinas del siglo XIX hay como una cosa medio de mística, digamos, ¿no? que muchas de las personas que han venido al museo por primera vez se han enterado efectivamente cómo era esa vida cotidiana, cómo era esa vida, quién era Luis Bernet, eh, bueno, después vamos a hablar quién fue el Caucho Rivero, es decir, cómo ese era ese Malvinas pre-usurpación eh, británica. Y a, y a mí la figura de Bernet, bueno, no sé, me imagino que te debe pasar a vos, eh, digamos, es muy interesante, tomando en cuenta que era, por ser un, un comerciante, hoy lo podríamos llamar como una especie de, de empresario, digamos, donde sus actividades económicas estaban íntimamente relacionadas con la idea de soberanía. Es decir, algo que por ahí hoy en, en pleno siglo XXI eh, se discute, bueno, cómo congeniar, cómo poder ensamblar, digamos, ¿no? Eh, la economía con esta idea de soberanía y yo creo que Bernet es de alguna manera eh, se sintetiza digamos de cómo fue esa cosa como vimos de esa aventura de bueno ir a Malvinas con la familia eh, de repente no solamente con digamos toda la familia completa sino también con ganado eh, y de repente hacer digamos de, del pueblo argentino de Malvinas un, un pueblo próspero por decirlo en algún sentido y, ¿Sí? Sí, tiene, el, encan tiene el, el atractivo y el encanto y de los pioneros, ¿no? Exactamente Que aquellos que, bueno, que, que, que, bueno personajes que, que fascinan a la historia universal Y que de alguna manera mueven la, mueven la rueda eh, De eso de, bueno, de aventurarse ahí a donde, a donde no hay nada Y construir, ¿no? Eh, construir locamente, ¿no? Quizás para, para algunos eh, ahí yo decía que bueno, que la historia eh, las historias siempre empiezan antes y la historia eh, de Bernet con Malvinas que más allá de la historia de Bernet con Malvinas también sientan presentes porque atrás por supuesto no, no, no es un anecdotario familiar esto sino que este, hay una disputa de soberanía de las más importantes que aún hoy persisten en el siglo XXI y, y entonces no es solamente un anecdotario, la historia y la relación de los actos de gobierno también, ¿no? De, este, de Argentina con Malvinas arrancan antes de 1829, uh -huh. eh, desde 1820 con la, bueno, primero si nos, no, no, nos vamos a los 32 gobernadores sucesivos de España, ¿no? Y, claro. bueno, y todo ese periodo que además de presidio hubo corridas de toros y hubo tantas este, también historias muy ricas y muy interesantes del periodo español si nos metemos ya con el periodo criollo, lo tenemos en 1820 a David Shewett en el medio de ese este, entre reloberos norteamericanos, franceses, ingleses y todo ese lío de ese, de ese periodo y de ese momento y de ese lugar, de ese enclave, ¿no? Eh, a ver, recordemos o sea, ahí los, los lobos, el aceite era el petróleo de hoy, ¿no? Este, se estaban agotando los mares del norte, se necesitaba seguir prendiendo las farolas, se necesitaban, este, seguir moviendo las ruedas de la industria, se necesitaba salir. Entonces, ese es el contexto en el que esto en el que ocurre, ¿no? En que esta década del 20 pasa y que en el medio de eso izamos banderas en 1820. En ese contexto es donde Bernet, y en una asociación con Jorge Pacheco, eh, U otro personaje interesantísimo, muy rico. Eh, comienza en una, una sociedad, en principio, eh, no, en su momento, eh, eh, la, usufructuar el cuero eh, y, y el ganado cimarrón, que había, o sea, el ganado que había quedado de las anteriores del, del periodo español, que había quedado en las islas Más adelante, en 1824 eh, viajan, viajan eh, eh, Emilio, Bernet y Loreto Sáenz, eh, el hermano de María, viajan donde, eh, con la piel para empezar a hacer este trabajo de faenas, y de a poco se va involucrando en un proceso eh, ya además de cría y amance, eh, es decir, ya se empieza un periodo de estancia, la estancia de Buenos Aires en Malvinas. Y ahí entonces comienzan a, a cruzar más, este, más, más criollos, más peonada, eh, empiezan, a cruzar, empiezan a cruzar caballos. Yo me imagino esa locura de trasladar, porque más había que trasladar los caballos hasta eh, Patagones, eh, y de Patagones recién cruzar hacia Malvinas, o sea, cruzar hacia Malvinas, uno dice, ¿no? Pero bueno, claro. eh, entonces, bueno esa, esas tropillas me las imagino, y, y en ese momento para llegar a Malvinas, la instalación de estancias, eh, bueno, comienza entonces, ya cuando uno instala una estancia y eh, comercio, bueno, comienza a ver vida. Eh, hasta te... finalmente... ¿Cómo? Yo ahí te sumo esta idea muy interesante, digamos, de que todas esas estancias que vos eh, mencionás para, para, para que se entienda un poco la época, eh, las tierras en ese momento que no tenían dueño en términos de propiedad privada clásica, eran tierras fiscales del Estado. Como Malvinas, digamos, en tanto eh, archipiélago, venía del período colonial, sucesión de estados, lo administra Buenos Aires, y Buenos Aires lo que hace es darle una concesión de tierras a esa famosa sociedad, digamos, Pacheco-Bernet, y que luego terminan llevándolo a cabo los Bernet. Eh, y, y esa concesión de tierras que hace el, el Estado, digamos, la provincia de Buenos Aires, es también uno de, los, de nuestros antecedentes de soberanía. Porque siempre los británicos dicen que, bueno, cuando vino la Revolución de Mayo, es como que todo fue digamos difícil y que en ningún momento la Argentina, en tanto Estado Nuevo e Independiente, se entendió con las islas y si no, en realidad es todo lo contrario. Una de las eh, primeras medidas que hace Buenos Aires como un ejercicio de soberanía es hacer estas concesiones de tierras para tener una población argentina estable y que además sea económicamente sustentable y eso era para mí, eh, es como un dato muy muy interesante. De hecho, en ese periodo se fija también un comandante, en ese, en ese caso un comandante eh, militar, eh, pre-creación de la comandancia, eh, que es areguatí eh, que lo pone o sea, a solicitud de Pacheco Bernet, en una suerte de también instaurar eh, una autoridad nacional ¿no? en el medio también. En esta disputa vuelvo a insistir, volvemos con, con esto a insistir, para que también entendamos el final de esta historia, ¿no? Bueno, va al final. El, el 1831-1833, que es la disputa por los, este, por los recursos naturales, fundamentalmente este, por, por el aceite. Eh, y bueno, como decíamos, esta, esta, esta sucesión además de, este, de a poquito de involucramiento de Bernet y de, y de también de plantar ahí eh, actos de soberanía, Llega la más importante, creo yo, la que empieza, la que arranca, eh, ya después, la creación de la comandancia del pueblito de Melvinas, eh, que es el decreto de 1828 de Valcarce, eh, donde fija eh, ya, Bernet, ya Bernet, y Pacheco ya se habían este, separado, eh, Bernet se queda con el paquete entero, esta locura, y se compromete a este, fundar una colonia en el... A, el gobierno de Buenos Aires le da unas tierras, y él se compromete, pero con el cargo de fijar una colonia en el plazo de tres años. Eh, bien, ya ahí el, el, el negocio de ir a buscar ganado, de cimarrón, que andaba ahí, hacer un negocio y me voy, bueno, si va a fundar una colonia, va cambiando el, el asunto, el involucramiento y el proyecto. Eh, Así que bueno, el decreto del 5 de enero, de, este, con el cargo este de formar una colonia, me parece que es otro de los, este, de los puntos eh, fundamentales como para poder también entender ese 15 de julio con María embarazada, llegando a la islas, los tres pibes, la arena arriba, y todo, el piano, se llamó un piano María, en el piano de María, donde tocaba de repente en las islas Rossini y de Tanti Palpiti, y lo tenemos a Fitzroy contando eh, en algunos de sus libros de viaje, que de repente llega a Malvinas donde pensaba encontrar, nada, loveros <ríe> este, desahuciados, encontrarse, bueno, un salón este, de, de Buenos Aires, de una casa de Buenos Aires, con una mujer cantando en un piano y baile. y bueno, todo, todo, todas esas cosas que también ocurrieron. Entonces, bueno, tenemos el decreto de 1828 y tenemos finalmente entonces ahí sí el decreto de creación de la comandancia de 1829, eh, del 10 de junio, que hoy lo, lo celebramos todos los años, lo recordamos todos los años. Eh, la llegada de los Bernet, eh, y tenemos también... Eh, la otra fecha es el 30 de agosto de, de ese año, donde Bernet toma posesión de, de las islas, de, de, la, de su comandancia en las islas, con, con bueno, con una este, eh, con una proclama que siempre, que también a mí me eh, nos emociona mucho siempre. Este, este momento, el 30 de agosto, que Bernetta haya elegido el 30 de agosto, a conciencia, porque así lo dice en su, en su proclama, 30 de agosto, día de Santa Rosa este, de Lima, patrona de América. Eh, me imagino además que también había un poquito más de solcito que el destemplado 15 de julio, que cuando llegó a Maldina, que ha sido un frío tremendo. Pero bueno, eh, Bernet toma posesión de las islas el 30 de agosto de 1829 y dice que eligió este día Santa Rosa de Lima, patrona de América, y para ejercer un nuevo acto formal de dominio que tiene la República de Buenos Aires sobre las islas. y ante la población, en ese, en ese momento, ante la población, eh, que alcanzaba este, las 100 personas, el centenar de personas, y eh, yo ahí te asumo, eh, digamos para quienes nos están escuchando, eh, Clara eh, tuvo la gentileza de compartirnos imágenes del diario original escaneado, así que eh, si sale todo bien como programé acá, el, el, ahí estaríamos viendo en pantalla eh, el fragmento del diario original de María Saez, eh, donde estaríamos justamente viendo el fragmento de, de ese diario del 30 de agosto hecho puño y letra eh, explicando y contando digamos cómo fue ese acto de ejercicio de soberanía donde eh, se hizo y se enarboló y acá sí, es un dato sí. muy interesante la bandera nacional ese es el término que usó eh, María Saez ¿no? eh, bandera nacional con 21 cañonazos eh, gritando: ¡Viva la patria! Sí. <ríe> Como para que no quede ninguna duda. Ahora en pantalla está este fragmento del diario original. Puse a cada uno en los sombreros cintas con los dos colores que distinguen nuestra bandera. ¿no? Ese mm -hmm. detallecito. Claro, <ríe> sí. el señor eh, escarapela, digamos. Sí. sí puso Di, las, las dos cintitas, las dos las, colores de la las bandera, puso la bandera en esos sombreros, que ¿Qué? abajo en esas cabezas, nada, teníamos eh, eh, este pueblo eh, incipiente de, de Malvinas que llegaba de distintos lugares, eh, eh, teníamos eh, gente de Buenos Aires, Santiago del Estero, eh, incluso bueno holandeses familias holandesas eh, un jamaicano lo no sé sacaron el jamaiquino pero para decir el jamaiquino ahí carpintero de la de colonia este tugueses, eh, negros eh, que venían de Cabo Verde y que en el medio también de este, de, la, de la guerra este, entre Brasil quedaron también varados en Patagones y caen, recalan en, en Malvinas. Bueno, ¿qué cosas, qué, qué, qué pensarán estas, qué, qué habrán pensado en ese momento, qué idiomas también se mezclaban, ingleses, franceses, eh, debajo de estos sombreros y de estas cintitas que repartía María? Pero eh, ese 30 de agosto... Eh, Nada, para mí es, una, es otro de los momentos así claves y te termino este momentito nada más con lo último que dice en su proclama Luis Bernet cuando, cuando lo toma y que dice el comandante espera que cada uno de los habitantes dará en todo tiempo de subordinación a las leyes viviendo como hermanos en unión y armonía a fin de que con el incremento de población que se espera y que el superior gobierno ha prometido fomentar y proteger nazca en su territorio austral una población que haga honor a la república, cuyos dominios reconocemos. Viva la patria. Eh, entonces, Malvinas nace bajo el signo de América eh, y Malvinas también nace bajo el signo de paz. Eh, viviendo como hermanos en unión y armonía. Eh, así que, bueno, nada, esos, esos son los momentos. Después, bueno, eh, nada, la construcción de de, de este pueblo, de las casas que se construyen sobre las ruinas de, del asentamiento español, ¿no? de, la, de la posesión española. Estábamos acá conversando con, con Clara respecto de bueno, cómo era la vida cotidiana en Malvinas en esa década del 20, y yo quería eh, traer digamos, a colación eh, esto que es muy, muy interesante, eh, de esta cuestión económica digamos de Malvinas y que también está relacionado con lo que mencionabas, Clara, recién, respecto del decreto de 1828, eh, que firmado por Balcarce que era el ministro de guerra de Dorrego, eh, esta idea de que Malvinas sea como una especie de, por decirlo de una manera, capital eh, de Buenos Aires en el sur, digamos, ¿no? Como que desde Buenos Aires sea como una especie de centro de importancia del Atlántico Sur, tomando en cuenta, para quienes nos están escuchando, que esto siempre lo remarcamos en las charlas, eh, que no existía el canal de Panamá en esta época. Así como vos mencionabas que en esta época de loberos y de depredadores, de lobos y elefantes marinos del sur, no existía el petróleo y por lo tanto el aceite de estos animales era como el petróleo de la época. Eh, la única forma de comunicar del Atlántico Sur hacia el Pacífico Sur era eh, a través digamos, del sur, digamos del continente americano, y Malvinas era de alguna manera como la, la entrada Digamos, ¿no? desde el Atlántico hacia el Pacífico. Y, y también te, te agrego, digamos, eh, como Bernet ya para 1829, vimos recién hace un ratito la toma de posesión del 30 de agosto de 1829, ya un Bernet distinto, porque además de ser un comerciante o un emprendedor, es al mismo tiempo la autoridad, la máxima autoridad política de Malvinas, con ese título de comandante político y militar. Sí, ahí es como que hay una segunda etapa de Bernet, que ya es el Bernet eh, comandante. Eh, contanos un poco cómo, cómo es este este Bernet, digamos. Eh, a ver, eh, en este, en este acto de posesión y además que responde eh, al, eh, a este decreto de 1829, a un rato hacíamos referencia a, al articulado donde fija residencia el comandante. Pero en um, el artículo tercero, dice: el comandante político militar hará observar por la población de dichas islas las leyes de la República y cuidará en sus costas de la ejecución de los reglamentos sobre la pesca de anfibios. O sea, eh, desde, desde lo que, que después él lo retoma en, el, en, en esta proclama. Eh, es lo que después, en 1831, cuando además nuevamente vuelve a, a, a reglamentar además toda la pesca, eh, después viene todo los sucesos y los, este, con los noveros norteamericanos. ¿no? Bernet no se cansa de, de hacer reclamos, esto también hay que decirlo, eh, Bien, yo voy ahí y me planto. Y digo Basta, acá me piden permiso a mí. Pero un cañoncito, mm. eh, una guardia mínima. Eh, ahí es y, donde entra el famoso incidente con Estados Unidos, ¿no? Porque eh, siempre que hablamos de Malvinas pensamos, bueno, Argentina y Gran Bretaña, ¿no? Y a veces, digamos, eh, cuando empezamos a, a, a hacer esa lectura profunda de cómo era la vida de Marina del siglo XIX, de repente entra un tercer país, que era eh, Estados Unidos, ¿no? Eh, que como si fuera poco, eh, como bien dijiste, habiendo ya depredado todo el Atlántico Norte, venían hasta el Atlántico Sur, buques loberos de Estados Unidos, y ahí es donde eh, aparece eh, el Bernet ya comandante, haciendo... ...uso de sus atribuciones... ...como diciendo... ...en este ejercicio de soberanía... ...de avisarle a los buques loberos estadounidenses... ...que... ...estaban de alguna manera... Eh, ...incumpliendo con las mm -hmm. leyes... Eh, ...soberanas de la Argentina, ¿no? En, en, en Malvinas. Hay una... ...hay un informe... ...de diciembre de 1829... ...o sea muy temprano... Eh, ...donde... ...él plantea que bueno... ...que los reglamentos y disposiciones... Eh, ...cito, dice resultan un derecho climérico o estéril, sino podemos aprovecharnos y pararnos ante estas potencias eh, desde otra manera, ¿no? Eh, y, y dice lo siguiente, me, me encanta. La pesca de anfibios en aquellas islas es agotable. El extranjero que procura únicamente su utilidad inmediata y actual, sin atender a lo futuro, hace la matanza de modo pernicioso. Abraza los campos y mata indistintamente, y en toda época, aún en la aparición. De aquí y de la constante y grandes concurrencias ha nacido la actual disminución de los lobos, de los cuales habrá hoy apenas la vigésima parte de lo que había en 1820. No será imposible que esta preciosa especie vuelva a su antigua abundancia, por medio de una matanza bien reglada y de algunos años de descanso. Pero continuándose con los extranjeros, esto es imposible y la especie se, se extinguirá. Y ahí es donde el estudio... Máldenme un buque, un par de caliones, este algunos soldados. Pero, eh, a ver, ¿por qué nos obstinamos en traer? Porque acá hay también nuevamente eh, actos de soberanía, porque hay una comprensión de cuál es el problema que finalmente además termina en la usurpación de 1833, en la destrucción de 1821, en la usurpación. Eh, de los en 1833 eh, una concepción de... Yo no podría decir, de... bueno, Bernet era ecologista. Ah, <risas> sí, Bernet, eh, Bernet pensaba en el establecimiento, pensaba en el futuro, pensaba en construir patria, mm -hmm. pensaba construir ahí... Eh, y, y, y, y, y claro en eso, cuando uno se siente... Eh, Parte de esa tierra, cuando uno es parte de esa tierra, bien, ahí va a cuidar, cuida sus recursos naturales, no como los extranjeros que se vienen. Y... Así que bueno, eh, Bernet. Eh, ahí te, te sumo, ¿no? sí. en esta faceta, si se quiere, ecologista o ecosustentable, digamos, ¿no? De, de, de Bernet, digamos. Por un lado, que, quien fue uno de los que impulsó la agricultura en Malvinas, digamos, ¿no? Con toda la dificultad que eso implicaba, digamos, hacer, digamos. Por una cosa es la ganadería, el ganado cimarrón que quedó el periodo colonial español. La otra cosa es la agricultura en Malvinas, digamos, y él es el que diseña ese famoso loteo y fragmentación de distintas estancias adentro de Malvinas. Tiro ese dato de color, porque bueno. Eh, dos estancias de Malvinas, una se llamaba Dorrego, otra Rosas. Eh, siempre tratamos de mencionar a Rosas quizás en las transmisiones, entonces una de las estancias que había en Malvinas se llamaba eh, Rosas, la de Dorrego se llamaba en honor al gobernador que había sido recientemente fusilado por la Valle eh, en lo que fue el, el, el famoso golpe de 1828 y esta cuestión que es muy interesante que en esta cuestión de los lobos marinos, que eran depredados digamos por los, los buques principalmente estadounidenses, esta cuestión de analizar la sustentabilidad, de decir bueno, ponerle un freno a la caza de estos animales, es decir, eh, era como consciente en ese sentido una especie de adelantado de ver que quizás un exceso de la depredación de, de esos animales podía llevar a una especie de desequilibrio eh, digamos, en, el, en la ecología, digamos, y por ende en la economía eh, de en la economía, sí. eh, no era la Logripis. No, supuesto, no, claro, claro. Eh, Estamos en 1829, o sea, en 1830. Proyecto, no, pero además, más allá de eso, en un proyecto de país, ¿no? En un proyecto de país, de ese país en el que estaba ahí, eh, bueno, bosquejándose, armándose... Sí y con muchísimas dificultades, eh, pero un proyecto, sí, eh, de país, y, y una conciencia además de este proyecto, o sea, no fue una improvisación, también a eso me refiero, o sea, hubo un plan, un proyecto atrás. Eh, Bernet en otra, en otro de sus informes eh, Plantea además de la importancia de la pesquería, de generar además un proyecto sustentable de pesquería, porque eh, la creación de una pesquería nacional ha sido en todos los tiempos y en todos los países el origen y la fuente de recursos de la Armada y de la Marina Mercante. O sea, hay un proyecto, ya deja de ser, empezó como un negocio claramente, él siempre fue un comerciante, murió con la idea de comerciante y vivió hasta el último momento de su vida intentando eh, proyectos comerciales, pero como siempre tenían cruzadas estas vetas eh, de, de, de colonizaciones, de armados, de proyectos a veces un tanto eh, osados, podríamos decir, para no para tratarlo bien al abuelito, eh, muchas veces terminaban en fracasos, pero digo, acá había un proyecto de... Eh, había un proyecto de país, había un proyecto de colonización. Bueno, de hecho, eh, la, eh, el régimen de propiedad de la tierra que plantea eh, que plantea Bernet eh, para Malvinas, eh, las, eh, las recomendaciones que le hace, o sea, la, las, hay, el Archivo General de la Nación, hace muchos años atrás yo empezaba a estudiar periodismo, eh, y, y mi padre se embarcaba en, eh, en desempolvar un poco y a meterse en la historia. Había, se había encontrado con el libro de Malvin de María y se había apasionado. Y, y bueno, y nos llevó a mi hermano y a mí también a acompañarlo en ese, en ese proceso de búsqueda también de la, este, de la historia familiar y del, y del diario. Y ahí llegamos a la, al, al Archivo General de la Nación. Que hay en su piso 7 tiene el, el archivo Berneto, tenía, ahora hace muchos años que no voy. Sea. Y, y el desempolvar eh, todas estas cuestiones, vemos, hay tesoros maravillosos que también van señalando y van marcando, van aportando a la disputa de soberanía. Eh, y que son estas fragmento estas cuestiones. Hay uno que es muy, a mí me generó en su momento, yo más soy comunicadora, soy periodista, y me causó me, me, mucha, hasta no sé, simpatía, que eran los folletos de difusión para promover Malvinas, y promover además la colonia de Malvinas, en los distintos enclaves, por ejemplo, en Europa, no con sus distintos agentes europeos. Ahí se cortó el audio. Eh, vamos a esperar a que la retome Ahí está sí. Perfecto Ah, perfecto eh, Sigue saboteándonos <risa> No sé qué le pasa eh, Para promover decía la, la Se volvió a cortar el audio El audio, el audio No, no, no, es como que se apagó Se ve que Zoom... No, no, no te escucho. Eh, se ve que Zoom nos está... Ahí va, ahora ahí? sí. Ahora ¿Sí? sí, sí, sí, se había apagado el micrófono. No. Estabas contando de no, lo es. los agentes de Europa, digamos, ¿no? Como para invitar a invertir. Europeos. en maneras. Los folletos, de alguna manera, la publicidad que armaba Bernet para atraer... La verdad había algunas cosas que quizás exageraba un poco, ¿no? Como este, las ventajas naturales de las islas, yo me imagino <risa> después, no sé, Malvinas. 1829, pero bueno, eh, todos esos folletos sobre la tierra, sobre eh, efectivamente o sea, la, el tema del cultivo de la tierra, qué mamita, te la tenías que ver en, en figurillas, no pero bueno, sí, él sí. te lo vendía bastante, cuando pues, pues, lo lees y te digo que te dan ganas de irte a vivir a Malvinas. Eh, con, con, o sea, eh, sumamos que, que esto lo charlamos en, en otra charla, que los vientos de Malvinas eran... Terribles, digamos, ¿no? Eh, tal era la fuerza, digamos, de, de los vientos de Malvinas que Malvinas era una tierra que no tenía árboles y que había que buscar la madera en la isla de los estados. Eh, como para entender, digamos, la, la dificultad o lo difícil que era, digamos, ¿no?, eh, establecerse de forma permanente en, en Malvinas. Eh, pero bueno. Eh... Bernet convirtió esa, esa, eh, ese negocio, esa, esa, esa aventura que empezó como un negocio, en un negocio del alma, que lo, que lo, convirt, que lo, lo persiguió, porque realmente eh, lo persiguió hasta el último momento. Eh, también ahí en ese archivo y en esas cuestiones los vemos también a, al viejo Bernet, ya llegando en su finca ahí en San Isidro, a los últimos de su vida y, y encontramos de esa época eh, bueno meticulosos recortes uh, otra vez el micrófono hay no, eh, eh. de me entra me entran llamadas y se me pone entonces ahí acabo de descubrir perdón ah, okay, perfecto pero, perfecto buenísimo pero por lo menos ya descubrí que era eh, Decía que eh, de ese Bernet ya este, en sus últimos días en, en San Isidro, en la Quinta de San Isidro, recortando, este, recortando recorto, o sea, diarios, haciendo anotaciones al costado, volviendo a releer una y otra vez a Bougainville este, el, eh, de la colonia francesa eh, que antecede al, a, a la, al periodo español, eh, que lo apasionaba, evidentemente, porque hace muchas referencias. También otro personaje, que para otra, otra charla, Juan, uh -huh. este, el periodo francés y... El, y siglo, 18. el siglo XVIII. Y, es este, del siglo XVIII. Y las cartas interminables a cuanto personaje exista eh, que podía llegar a intervenir en el reclamo de Malvinas. Eh, las interminables... Eh, anotaciones eh, del reclamo donde se mezclaba lo personal, eh, desde una onza de clavos que dejé en el banco, porque con mucha meticulosidad, eh, y el reclamo sentido de, de, de, de, bueno, del ultraje, ¿no? de, de lo que había ocurrido. Y una frase que está en una de sus, de sus notas y de sus cartas, donde dice, en ningún lado me sentí como me sentía en Malvinas. Y yo le creo y le creemos, le creemos que, que Malvinas se le metió, se le metió como se nos metió a todos ¿no? y a todas. Hay algo que tiene Malvinas, ¿no? Porque Malvinas es como un viaje de ida. Persona que conozco que entra en Malvinas desde el punto de vista conceptual, o que se pone a investigar, o que se pone a leer, y de repente empieza a... Eh, a profundizar es como que es un viaje de ida, digamos, no es casualidad que haya tantos tatuajes con, con la forma de las islas, que haya tantas banderas, que haya tantas identificaciones, y la verdad que, que cuentes esto, eh, la verdad que es muy interesante, no solamente digamos explicitar, como para que no quede ninguna duda de que las Malvinas son argentinas, pero, digamos, pero no es que solamente los decimos los argentinos del continente en el año 2020. Es una verdad eh, histórica que viene desde, diría, tiempos eh, más que lejanos. Y es muy interesante ver esto eh, en Barnett, digamos, quien vivió en Malvinas en, en nombre de, del gobierno de Buenos Aires, pero en representación de alguna manera de la Argentina, viviendo ahí y esa, y esa cosa de sentir que, Digamos, ¿no? esa pasión eh, por las islas, ¿no? es como que algo que, que atrapa, eso me parece muy interesante. Agrego un par de, de saludos de la gente que están acá acompañándonos en la transmisión, nos mandan saludos desde Río Gallegos, desde Buenos Aires, nos manda un saludo ahí la compañera Silvina Gutiérrez, eh, Mario Volpe, eh, con muchos compañeros excombatientes quienes nos acompañan en esta transmisión. Ahí estuvieron preguntando por María la Grande. No sé si querés contarnos un poco de, de María la Grande, la gran cacique Tehuelche. También, bueno, en esto del comercio que hablábamos y de la proyección comercial de Malvinas y de Bernet, o sea, porque todo pueblo, además de, bueno, de construir de, de construir sus casas, de levantar sus casas, de intentar laborar, Trabajar la tierra, de enamorarse, casarse, tener hijos Todas estas cosas pasaron en Malvinas, no les estoy enumerando de Todas estas cosas pasaron Por supuesto, se comercia El comercio es importante, como decía Bernet, para una colonia próspera Y el continente eh, siempre estuvo en, eh, en, la, este, en el proyecto de, de Bernet de colonización y de comercio eh, y esto me parece muy importante de, de destacar, eh, porque nuevamente, o sea, une Malvinas con el continente, tantas veces que tantas veces lo, lo, lo intentaron desguazar, ¿no? O sea, esas islas flotando casi en las nubes, uh -huh. eh, y ahora, bueno, celebramos, celebramos eh, el con, eh, estos nuevos mapas que nos empiezan a iluminar y a mostrar de qué estamos hablando, de que nos une y nos ata Malvinas al continente, a la plantita sur, a la proyección este, antártida. Pero volvamos a María. Eh, con, eh, con María, María Grandes fue una de las primeras eh, eh, relaciones comerciales que entabla inclusive mucho antes de ser comandante. En sus primeros viajes hacia, hacia el sur, hacia Patagones y hacia Malvinas eh, la comercialización con, este, con María y con la comunidad eh, fue, eh, bueno, de una de las primeras que, que se han entablado, que, que ha entablado algunas perlas imperdibles en el Archivo General de la Nación respecto a eso, sobre todo unas, algunas cartas que mantienen, eh, donde, bueno, Bernet usa un, un lenguaje, eh, parece, de. Eh, y todavía no están los westerns eh, y, y las películas de los Jackie, pero utiliza un lenguaje así, eh, usted, casi que yo, capitán, Luis, corazón bueno, se llama. Capitán Luis, corazón bueno, es autorreferencia ante María. Pero en era una hermosa relación, al parecer, según las cartas, ¿no?, que hoy nos quedan bien. Eh, y que creo que son tesoros de nuestra soberanía y de nuestra historia. Eh, y, y esta relación con el continente y esta relación con María la Grande y con las distintas comunidades eh, se mantuvo en el tiempo hasta eh, el final de la este, destrucción de la colonia. Eh, es interesante. Así que bueno. Perdón. Sí, sí, no. No, digamos, eh, también entender quiénes eran los que vivían en Malvinas y con quiénes se vinculaban, eh, porque no solamente se encontraba bueno Luis Bernet, Emilio Bernet, María Sáez, eh, su descendencia, sino que digamos parte de quienes vivían en, en Malvinas eh, y de alguna manera juraron eh, lealtad a, a la bandera, ese famoso 30 de agosto de 1829 eh, eran entre otros gauchos que venían de Entre Ríos, ¿no? como por ejemplo eh, el gaucho Rivero, había también indios charrúas que venían de, de la banda oriental, hoy República del Uruguay, y como si fuera poco, todos esos pobladores que vivían en Malvinas tenían vínculos comerciales, como vimos, decías, correspondencia con eh, los tehuelches, digamos, de, del sur, digamos, del continente, lo que sería, no sé, supongamos, provincia de Santa Cruz, eh, era de alguna manera una comunidad argentina donde había una inclusión eh, digamos de distintos actores sociales quienes convivían en este de alguna manera ej ejercicio de, de soberanía y estaba muy claro que era argentina y que no era argentina eh, y ahí es donde viene el, el bombardeo de la lexington ¿no? eh, Claramente hubo una identificación adentro de las islas y, y en ese uso de las atribuciones de Barnett como comandante que apresa esos tres buques eh, de Estados Unidos, trajo como consecuencia eh, ese trágico bombardeo que hizo esa corbeta militar estadounidense, la Lexington, donde eh, no solamente eh, arrasó con Malvinas, sino que además saquearon esa producción tan próspera económica que, que había en Malvinas de, de cueros, de tasajo, eh, fue, digamos, un acto vandálico importante, digamos, y ahí, y ahí eso fue como un. Uh -huh. Sí, ya de, desde, desde ese momento, además, bueno, eh, Bernet no estaba en las islas en ese momento, o se había, había ido con su familia y las tres loberas a Buenos Aires. Eh, y, y bueno, tras, tras, como bien decías vos, la destrucción de la, de la colonia, el vandalismo, o sea, han de, destruyeron los, este, los cultivos, saquearon el almacén, que eran eh, los, los edificios principales eh, de la colonia, de la, la casa del gobernador y los almacenes. Eh, y, y bueno, y por supuesto, dejando entonces a la. Este, a la colonia en una situación este, tremenda que es bien aprovechada en el 33 los este, es ingleses ¿no? claro, ante la ausencia de, de la autoridad de Bernet y además una situación eh, muy crítica en la colonia y además de su sublevación y levanta, también levantamiento de algunos pobladores que se veían también, bueno ante una situación de hambre de, eh, y de y de necesidad, bueno, de que se venía se venía abajo el, el proyecto, ¿no? Nosotros, en, en las visitas guiadas, cuando, en la etapa pre-pandemia, ¿no? Podemos hacer un antes de la pandemia, después de la pandemia, ¿no? A esta altura. Eh, en, esa, en esa vida pre-pandemia, cuando venían, digamos, los colegios, el, digamos, los, los grupos al, al museo, nosotros tenemos una maqueta en el museo, ¿no? Que refleja la vida... La, me imagino que lo viste. Ahí en Puerto Luis, en Malvinas. Y nosotros cuando comentamos el bombardeo de Estados Unidos, genera siempre una sorpresa, ¿no? Porque siempre está esa asociación de, bueno, Malvinas, Gran Bretaña. Y lo que más sorpresa genera es, bombardeo de Estados Unidos, acto seguido de la usurpación británica. Y, y, y digamos, es un dato que no es muy difundido, que una connivencia entre Estados Unidos y Gran Bretaña, en ese momento es lo que fue la usurpación eh, británica e inglesa de las Islas Malvinas. Y a veces decimos que esa asociación que se generó para ocupar las islas en 1833 se terminó replicando en 1982. A veces decimos un poco de forma chicanera que es que si la Junta Militar hubiera leído, no hubiera ido al Archivo General de la Nación a ver cómo efectivamente fue esa ocupación británica de 1833, hubiera tenido una lectura un poco más certera, digamos, de cuál podría haber sido o no el rol de Estados Unidos durante el conflicto del, del 82. Y, y contanos un poco cómo, cómo fue ese Bernet post bombardeo de la Lexington, cómo fue ese Bernet post usurpación británica. Eh comienza una, este, una larguísima larguísima lucha de por eh, reclamar eh, la colonia perdida y, este, y denunciar ante todos eh, los, los foros posibles eh, la, este, la situación de Malvinas y, y además creo que en esto Bernette ha sido eh, lo compartíamos un poco con, este, con vos, este, una, un actor clave también para, eh, para la iniciación de los reclamos que, de, este, de la soberanía de Malvinas ante los distintos eh, fueros, inclusive hacia las primeras eh, reclamaciones ¿no? ante este, tanto Estados Unidos como Reino Unido, eh, ni bien iniciado eh, ni bien iniciado el conflicto primero norteamericano donde este, escribe y donde deja entonces también, y eso también está dentro de nuestros este dentro de nuestros, de nuestros documentos oficiales, ¿no? que, este, que debemos conocer que tenemos que conocer y que este, porque van marcando esto, soberanía, que van marcando los antecedentes, que van marcando eh, y van dejando constancia eh, palpable de que Malvinas no es, ni fue un territorio yermo no fue un presidio eh, abandonado en el medio de nada eh, de que Malvinas eh, tiene, un, tiene su historia que Malvinas tuvo y tiene su proyecto un proyecto nacional este, que Malvinas fue un sueño y después encarnado, eh, como lo hemos visto y hemos hablado hasta ahora, y bueno, podemos hablar muchísimo más. Eh, y, y Bernet, bueno, en esto, que también lo mencionábamos hace poco, no descansó eh, de escribirle y de hablar y de, este, y de reclamar hasta el último momento de su vida. Y también entonces, por lo tanto, dejar testimonio, eh, que hoy, eh, bueno, es... Eh, de, de, de nuestras herramientas para seguir reclamando, para seguir pidiendo, para saber que la verdad está de nuestro lado, que, que recuperamos, sí, seguramente. Eh, y, y bueno, eh. Ya te digo, hace un ratito decía, a mí me emociona ese Bernet post Malvinas, con esa, eh, eh, esa espina ahí clavada y esa obstinación, ¿no?, con eh, el tema de, de la reclamación. Eh, a, a mí me parece interesante, digamos, que en ese siglo XIX se dio una conjunción, porque siempre cuando se hace el relato del reclamo soberanía, es como que aparece la gran figura de Manuel Moreno, ¿no? El, el embajador argentino en Londres reclamando la soberanía. Pero es muy interesante esto que mencionás porque no es que únicamente la representación pública de nuestro país, Manuel Moreno, hermano de Mariano Moreno, reclamaba la soberanía. Eh, Bernet lo hacía en paralelo, digamos, ¿no? Como el legítimo poseedor, digamos, de, de las tierras, de lo que fuese pueblo próspero, digamos, de Malvinas, previo al bombardeo de la Lexington y de la ocupación británica después y cómo ese reclamo se dio en simultáneo. Y ese reclamo eh, que hizo vernet en calidad de particular, digamos civil, fue sin duda fundamental para generar esta continuidad de reclamo soberanía que nos asiste hoy en día, digamos, en el derecho. Eh, por eso es interesante también ese Bernet la reclama Y las reclama también Sarmiento, donde también intercambian también correspondencia. Eh, un hincha pelota, Juan, así ¿Pero? hablando mal y pronto. Me imagino a <risa> Bernet. O sea, una de sus mayores cosas es levantarse a la mañana y empezar a escribir notas, cartas. y este, Pero bueno, eso es también. Que algún... Perdón, porque no, no te la quiero dejar pasar, porque es un dato importantísimo. Eh, entre 1852, que cae Rosas. Eh, en, en el plano de lo que sería digamos la, el Poder Ejecutivo, recién se retoma formalmente el reclamo en 1884. Entonces esa insistencia que vos decís fue lo que hizo que entre 1852 y 1884, donde Urquiza, Derqui, Pedernera, Mitre eh, y, y Sarmiento como presidente, era como que, bueno, y, y Bernet lo sostuvo... Y, y el Sarmiento ese que reclama, es muy interesante, es el Sarmiento embajador en Estados Unidos, ¿no? donde le va a pedir a los Estados Unidos la indemnización por el bombardeo. Y ahí el rol de Bernet fue fundamental. Sí, sí, y además insisto, me imagino también toda la documentación, eh, o que obsesivamente fue registrando, eh, de ir pasando manuscrito, o sea, todas las contratas, las cartas, eh, la, los listados de compras en Patagones, eh, los censos que se hacían en las islas, o sea, esa, esa, este, bueno, ese registro y esos informes, a ver, para la, el juicio norteamericano presentó un informe de 106 páginas, bueno, todas esas, todo eso, bueno, eh, fue empujando ¿no? el carro me imagino en el medio de mayo yo me imagino en el medio también estamos hablando a ver eh, en una patria un tanto compulsionada un tanto en el, o sea, malvinas dinámica dinámica este, dinámica. <risa> dinámica para ponerle muy dinámica, dinámica. malvinas y, y, y Estados Unidos Inglaterra y el sí la colonia y con esto no estoy menospreciando que para eh, lo, pero era un quilombo, vamos, así hablando mal y pronto este, sí, Juan y, Fue un contexto y, histórico y... muy complejo Dios Como dirían los historiadores, es ¿no? Es, es muy complejo Es muy complejo eh, y, y entonces imagino que, eh, bueno, esto por lo menos yo le quiero pensar a Bernet también como eh, Un personaje importantísimo para poder en este tiempo En este momento hasta que finalmente eh, se encarrila un poco la, la historia. Eh, bueno, como eh, alguien que fue probando y fue eh, sosteniendo ¿no? la memoria activa de del conflicto de Malvinas y que con sus registros logró que finalmente, bueno, Malvinas continuó, o sea, Malvinas, además de esto que vos mencionabas hace un tiempo, hace unos minutos atrás, eh, de que Malvinas nos acompaña en nuestras pieles, con nuestros tatuajes, en nuestras cocinas, con un grupo, ¿no? al lado del discurso de, de, de, de, de nos acompaña eh, en historias, en anécdotas, en canciones, eh, en nombres de mujeres de Malvinas, la primera fue la hija de Bernet que nació allá. Eh, también ha sido, consuetudinariamente un hilo que no se ha cortado, eh, diplomático De reclamación y que nos permite entonces eh, Con todas las dificultades A ver, no somos ingenuos En esto, con todas las dificultades Pero continuar eh, pidiendo reclamando La soberanía eh, Poder llegar a hoy A decir, sí, vamos a llegar Hay una certeza Entonces eh, Bien, este hilo Que no se cortó en parte vamos a darle una a, a, a Abuelito <ríe> a Bernet este, unas fichas en esta, en esta historia. Pero en, en esa continuidad, digamos, no podemos soslayar eh, digamos, la figura de tu padre, Marcelo Bernet. Eh, quiero que nos cuentes un poco y que le cuentes a la gente, eh, ¿quién fue Marcelo? Marcelo Luis. Bernet, no, no casualmente está ese Luis ahí presente, ese nombre, eh, y cómo de alguna manera fue uh -huh. esta larga continuidad, digamos, de reclamo de soberanía. Mientras que vas contando, aprovecho y voy poniendo una un imagen de él, así la gente lo va conociendo. Bueno. Eh, Marcelo Bernet... Eh bueno, fue también otro personaje, este, el Gordo, increíble, y que también le canta, o sea que, eh, a ver, eh, a los Bernet nos toca en lo personal, eh, que en todo acto del 10 de junio, por ejemplo, en la escuela primaria, eh, la Escuela primaria, gran eh, sostenedora también en esto de hablar hilos de continuidad. La escuela pública y la educación, gran sostenedora este, de Malvinas y su reclamo. Pero bueno, a los Bernés nos toca que llega el 10 de junio y tenés que hablar de Malvinas. ¿sí? Y Bernet, tengo un Bernet en la lista, en la grilla. Bueno, mi viejo siempre este, ahí, ahí empezamos entonces a, a preguntarle a nuestros papás, ayudó a me escribir el. Y ahí empezamos entonces a, a, a meternos en, en el mundo Malvinas. Y a mi papá le caló muy hondo, muy profundamente hondo. Eh, mi viejo tuvo la, la, la posibilidad y la oportunidad de representar a la, a la Argentina como peticionante ante el Comité de Descolonización en cuatro oportunidades, 2007, 2009, 2012 y 2014. En el 2012 además tuvo la oportunidad de acompañar a... A la presidenta eh, en ese momento, en ese momento de Kirchner a los 30 años de la guerra eh, también de eh, la posibilidad de, de representarnos como integrante de la delegación argentina en este, en el encuentro pro diálogo en Londres también eh, bueno en Ecuador en, en cuanto eh, también eh, Lugar lo convoquen desde, la, este, nada, desde una escuelita de acá de la Ciudad de La Plata, su ciudad de, de, de residencia y de hasta en Chaco, junto con sus compañeros, la creación del Instituto este, Padre Mario Mignone y, y la Cátedra Libre de la Universidad de La Plata, junto con Rosana Guber. Eh, bueno, y la, este, la redacción, que espero la, la, la investigación y el, y el libro Malvinas, mi casa, eh, que esperemos que, este, que prontito eh, sea publicado ahí estoy con Uriel Erwin. bueno, trabajó también la Secretaría Malvinas, y cuando lo mencioné Uriel lo recordé, en el film, en la de la, el, cuando se gestó la, la Secretaría Malvinas, ante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Eh, esperemos que pronto salga su, su libro, que fue una investigación, un libro eh, ya mítico, casi te diría, porque son, fueron muchísimos años eh, de investigación y muchísimos años de trabajo, eh, Bueno, y un apasionado de la cuestión Malvinas y de casi todo lo que, lo que tocó en su vida. Eh, poeta, militante este, social, militante político, eh, militante que este, siempre hasta el último momento llegó en su corazón a sus compañeros y, y según sus palabras, incluso que empujaban sus días. Y bueno, eh, un, tipo, un tipo entrañable. Nosotros desde el museo la verdad que le debemos mucho a Marcelo porque ha venido en más de una ocasión a dar charlas en el museo, tanto en 2015, 2014, 2015, como también a principios de 2016. Y esa que dio a principios de 2016 no, nunca me la voy a olvidar porque era una charla de, de formación para los trabajadores del museo, ¿no? para que los que trabajamos en el museo contemos con más herramientas eh, de cómo era esa vida eh, Malvinense Argentina en el siglo XIX y nunca me voy a olvidar eh, de él mostrando documentos del siglo XIX escaneados y con un nivel de detalle y un registro de cada uno de los hechos eh, me acuerdo escaneados de eh, los diarios de la época no, la Gaceta Mercantil eh, de otros documentos de censos y él decía, bueno, acá encontramos en el archivo tal documento, miren digamos y, y, esta digamos, eh, esta pasión eh, de ir a buscar a los archivos, la documentación y, y esta idea también de divulgación, digamos, ¿no? de, que, de que Malvinas no sea una, incluso desde el punto de vista historiográfico, no, no sea una, una especie de estudio de, de elite, sino que Malvinas en tanto historia sea divulgada y sea transmitida. Y él no, me acuerdo que nos dio esa charla en, en el museo con este objeto de que nosotros los trabajadores, sobre todo el, los guías eh, del museo, contemos con mayores herramientas para poder transmitir, digamos, ¿no? cómo era esa vida de, de Malvinas en el siglo XIX, y bueno, eh, no podíamos eh, pasar por alto, digamos, su figura, y queríamos de alguna manera hacer una especie de pequeño homenaje en esta charla eh, de este ciclo. Sí, él, él estaba convencido que en, esta, este, que en esta historia íbamos a encontrar pistas para... Este, bueno, para, para continuar esta este, esta búsqueda de, de, de verdad, de reconocimiento, de justicia, y, y que podíamos encontrar, eh, eh, bueno, esa también historia común que nos permita pensar en qué, en qué vamos a hacer, en, en, en también qué cosas nos unen hoy a, a esa historia de las islas y a los isleños, Bien, como fuimos mencionando en esta, en esta charla, eh, nos ubica a Mulvinas en Patagonia, ahí cuando aparecía María y aparecía este, ahí el confín de la provincia de Buenos Aires, con la comandancia de Patagones, pero nos conecta con, este, con Patagonia, eh, nos conecta también esta historia con el Atlántico Sur, nos conecta con, efectivamente, ver de qué estamos hablando, ¿no? De estas islitas ahí colgaditas de la... De que no están conecta, tan colgadas como parecen. No están tan colgadas como parecen. Nos conectan con el mar, nos conectan con esta pampa sumergida, nos conectan con las riquezas, con los... este eh, de, de nuestro lecho, nos conecta... y nos conecta con, este, con América Latina, ¿no? Entonces, hay muchas claves acá... Eh, que, que, no, que, que, que no son solamente la vida cotidiana de Malvinas en el siglo XXI en el siglo XXI, el siglo XIX eh, Sino que rápidamente nos conectan este, con, con, con el ahora Nos llenan de herramientas y nos llenan además enseguida Nos tocan otra fibra, nos conmueven, ah, qué sé yo sí, sí, sí. Que nos comunicamos a todos y que nos identifican ¿no? nos sentimos identificados y que incluso y que incluso también eh, hoy ya no sé a la, no sé cuántas generaciones de los este, de aquellos que no son de aquellos que no son este, no son militares y están en la base de la OTAN sino de aquellos que isleños que están viviendo ya generación tras generación en las islas también nos unen no también forman parte de esta historia Común porque en algún día vamos a tener que sentarnos a hablar y a tomarse los mates y juegan como estamos ahora Claro, puede que pase que algún día que, que los Irán de Malvinas se levanten un día y digan bueno, soy argentino, soy argentina, digamos, ¿no? Eh, yo siempre digo a modo de chiste <risa> de que el día que ellos se reconozcan eh, argentinos en vez de un mundial van a tener dos. Digo, hay, hay muchas razones que creo yo que a los isleños les conviene reconocerse como, como argentinos. Eh, ellos ya lo hemos charlado también, digamos, cómo en el lenguaje ellos expresan la soberanía argentina, utilizan muchos vocablos que han quedado justamente de la época de Bernet, como decirle camp al campo, o incluso utilizar el vocablo Che de tanto en tanto. Así que lo que siempre decimos en este ciclo. El de los caballos, muchos de los eh, de, de, de, de, de, de los términos y muchos términos argentinos. Porque además, ojo, hasta la guerra también hubo un intercambio bien interesante, también muchas veces no bien eh, abordado, no, no, no bien abordado, sino no abordado, quizás no lo ponemos no lo ponemos sobre la mesa. Pero también hubo una historia bien interesante en algunos periodos de nuestra, de nuestra vida como, como nación, donde el intercambio era más, más fluido. Después la guerra, que bueno, un, un grande, ya una, una guerra no... No, pero bueno, por eso como siempre decimos acá en este ciclo, eh, digamos, recuperar las Islas Malvinas es un hecho inevitable, lo que estamos discutiendo es el cuándo, pero sabemos que eso, eh, tarde o temprano, eh, va a pasar. Así que bueno, Clara, muchísimas gracias eh, por este encuentro, por esta charla, la verdad que ha sido muy interesante, muy conmovedora también, eh, me, Digamos, me encanta mucho cómo transmitís, eh, digamos, esa historia de ese pueblo argentino en Malvinas en el siglo XIX y por lo que estuve viendo en los comentarios, hemos tenido una hermosa devolución por parte de la audiencia, así que te agradecemos desde el museo tu, tu presencia y tu aporte, no solo a la charla, sino a la causa de Malvinas en, en general. Gracias. Voy a atender ahora a mi otra causa que la escucho llorar desde la habitación. A, al pequeño Lucas que nació hace muy pocos días sí. y ahí lo escucho reclamando su alimento Bueno, <risa> proceda eh, Muchísimas gracias, gracias Clara, y bueno, y a quienes nos están viendo, eh, los esperamos el viernes que viene, a esta misma hora, eh, por una nueva, un nuevo encuentro de este ciclo de Soberanía y Memoria Chao. Gracias